Han pasado dos años y más desde que ha llegado la pandemia de la COVID-19 a nuestro país y a raíz de ello pues son varias las actividades que se han suspendido y más cuando hablamos del ámbito folclórico. Los carnavales y la fiesta del gran poder se han suspendido. Sin embargo, ya de a poco estamos tratando de volver a una normalidad porque de a poquito le podemos estar ganando la batalla a la COVID-19. Y sí, se lo hemos anunciado, había ya la televisión, va a estar presente en la promesa de Jesús del gran poder con todas las actividades que se van a ir desarrollando. Pero para hablar de este tema... Está con nosotros una mujer que es experta en el tema Que nos va a dar un poco de la historia De cuál es el significado, de cuál es la diferencia De la fiesta del gran poder al carnaval, el de Oruro O por lo menos de otras fiestas Así que está con nosotros Lidia Chávez Ella nuestra colega, amiga, eh, de todo ¿Cómo está Lidia? ¿Cómo está Lidia? Ah, ah, alegre, ¿no? Y se vino bien preparadita porque también nos acompaña claro. la claro. señorita Folclore claro. 2020, ¿Sí? 2022 y también la paya. La paya. La paya. Hablamos la de poder. Patricia Mendoza que es paya del Gran Poder y Camila Solís, señorita folklore bueno, Así. estamos acompañados con estas dos bellezas dignas, representantes de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder 2022. ¿Quiénes son las soberanas y quiénes serán las bellezas que nos van a, van a brillar precisamente dentro de esta festividad. Cada una de ellas representante de distintas claro. fraternidades. Querida Lidia, ¿qué significa el gran poder para que nosotros vayamos interiorizándonos y también la audiencia eh, a nivel nacional y a nivel internacional, nosotros hablamos de esta festividad religiosa, cultural, que Ajá. sin duda es muy importante y que solo se vive aquí en la sede de gobierno. Para mí, la festividad del Señor de Jesús del Gran Poder de la Santísima Trinidad, así es el nombre completo, ah, porque así nace de, en la Ciudad de La Paz esta festividad. Es una fiesta de reivindicación en distintas etapas de la historia que tiene esta festividad, porque nace hace 92 hasta 93 años atrás, aquí en la ciudad de La Paz, en un barrio popular como es el barrio Chijini. Donde muchos hermanos de las diferentes comunidades, provincias de, de, de valle que tiene aquí en la ciudad de La Paz Como las diferentes provincias que tiene en el altiplano paseño Llegan a postrarse dentro de lo que son los comerciantes, nuestras hermanas vivanderas, nuestros hermanos canillistas Nuestros hermanos que vendían para entonces en este lugar que es la zona Chijini Los tambos donde vendían nuestras caseritas, las frutas Llegan poquito a poco a organizarse y a tener este tipo de comercio Y en ese entonces llega la primera imagen del señor Señor Jesús del Gran Poder, la Santísima Trinidad, sí, eh, ¿no? donde las monjitas y ahí es cuando empiezan a tener fe y esta mezcla ¿no? de dos culturas de, de, la, de las diferentes provincias adorando lo que es a la madre tierra pero también esta fe religiosa que se le hace al tata del señor Jesús Gran Poder y ahí es cuando empieza, los vecinos empiezan a organizar, nuestros hermanos comerciantes se empiezan a organizar primero con danzas autóctonas porque nuestros hermanos de las diferentes comunidades llegan con sus danzas uh -huh. autóctonas con sus saberes y costumbres y bueno, los vecinos que y poco a poco empezaban a postrar en esta calle y en esta zona tan popular que es el barrio empiezan a juntarse y a brindarle pleitesía al Señor Jesús del Gran Poder. Va peregrinando por diferentes casas porque no había una iglesia donde la cogen al, al Tata, porque Pautanzas primero era un cuadro, ya, no, no ese cuadro de los tres rostros. Sí, ¿no? claro, que es y, muy importante. Sí, muy importante. Por eso también se habla de la imagen exacto, del Jesús del Gran Poder. Exacto. Y de ahí... Eh, Llega un vecino, donde dice: Yo lo voy a coger al tatita aquí en mi casa, en la terraza para, un, para entonces. Donde está la iglesia ahora, que es el Antonio Gallardo, era una casa de un vecino. Ah. Y dice: Yo lo voy a tener aquí en mi terraza, porque este, yo, lo tengo, yo le tengo mucha fe y este tatita me ha muchos milagros. Y ahí es cuando empieza esta fiesta tan grande, los vecinos se empiezan a organizar, pero principalmente los comerciantes. Y ahí empieza la historia. Y por eso digo que es una fiesta de reivindicación. Claro. Reivindicación porque nuestros hermanos que residen de las diferentes provincias llegan a mostrar su cultura, sus danzas, sus saberes. Y bueno, reivindicación porque nuestros hermanos de esa, de esa, de esa zona, que es el barrio Chijini, empiezan a juntarse y a mezclar estas culturas. Danzas folclóricas que se eh, organizan, autóctonas como danzas folclóricas, que se unen para bailar al tatita y ella empieza ahora tú me hablas de hace 93 años Ajá. ¿no? también va evolucionando y hace muchos años atrás en la historia de Bolivia pues el colonialismo sobre todo el machismo de ciertas sociedades eh, no permitía o había ciertas reglas que seguir en festividades que ya se celebraban hace muchos años Exacto. atrás inclusive desde 1809 pero ahí también viene una reivindicación de las féminas, de las mujeres bolivianas dentro Ajá. de estas festividades exactamente una de las festividades donde las mujeres se reivindican y hacen visible su imagen es dentro de la festividad del gran poder. Si bien vamos a mencionar a un inicio, bailaban las mujeres en las danzas livianas y autóctonas, pero no bailaban en la morenada, no bailaban. Las mujeres, ¿qué, ¿qué rol cumplían? Solo llevaban el disfraz y la careta del moreno, iban detrás de la banda. Ah, y Pero detrás ¿qué estoy. pasa? Ahí, sí. Ocultas, sí, claro, ahí las aguateras. Exacto. <risa> Pocas palabras. <risa> claro, ¿no? sí. Pero ahí ha sido una reivindicación de las mujeres porque la morenada, porque nace como moren, la danza del moreno ingresan las mujeres y ya viene como la danza de la morenada. Ahí ese es uno de los cambios históricos también dentro de esta festividad que tiene. Otro de, los, otro de las actividades, bueno, parte de la historia de esta festividad es la reivindicación de nuestros hermanos LGTB. El el de este del EGTV, colectivo, ¿verdad? de este colectivo donde llegan por invitación a la fraternidad de Eloy Salmón y donde reivindican su presencia, y es una es el primer paso para que las mujeres de pollera, las mujeres que entren también a la morenada. ¿no? Bueno, y, aprovecha, y aprovechando que tenemos mujeres y que estamos hablando sí. acerca de la reivindicación, a ver, explícanos un poco, Idecita, porque aquí estamos con la señorita y con la paya. Primero, para oh, oh. todos aquellos que nos ven fuera del de sí. país, se preguntarán, ¿Qué representa la vestimenta de la mujer de pollera y que justamente participa también en esta entrada tan importante? Bueno, nuestras bellezas que nos acompañan el uh -huh. día de hoy son representantes de las 75 fraternidades. ...que existen dentro de la festividad hoy por hoy, ¿no? yeah. Ellas han sido elegidas de, de 75 soberanas de cada wow. una de ellas y han sido las ganadoras. Una representa la danza de la Llemanada y la otra representa la danza de la Morena. Pues la presentamos, bueno, ellas van a claro explicar, que sí. obviamente. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días y bienvenido aquí a la primera edición de Avia la Noticias. Qué lindo es, me imagino, la felicidad y la alegría de que tú seas la paya de este año. Pues sí, muchísimas gracias por la invitación, y exactamente, es una alegría y una bendición, ¿sabes? Creo que todos los fraternos eh, hacemos esto por devoción al Tetita del Gran Poder, porque es muy milagroso, te comento, entonces esto es una bendición para mí, ser la paya de este año. ¿Bailabas muchos años atrás? Sí, este es mi tercer año ya. Tu tercer año, Yo sí, ¿Qué saber, lindo? Eh, Me llama mucho la atención el, el sombrero la ¿La montera? Montera. ¿Cómo se llama? Montera, montera. La Montera, montera. ¿Qué, ¿qué significa el diseño? Explícanos un poco Te comento que en la danza de la llamirada, la Montera representa un, como un símbolo jerárquico Que ah. llevaban la, la, las, las autoridades de esta danza Porque al ser una danza mimética representa justamente la actividad del hombre aymara Que es el arreo de llamas, por eso tenemos una ondita Ah, mira Porque le haces así a la Llamita para que avance. Ver, Qué genial. Verdad, ¿Qué más tienes por acá? ¿Cuáles son los elementos más que tienes en, en tu vestimenta? Una blusa bordada que bueno, esta ha cambiado eh, con los años, ¿no? Eh, ahora tenemos el bordado y eh, siempre la llamada San Andrés conserva esto de la tela de Valleta de la Tierra. La pollera, yeah. las combinaciones y sobre todo las abarcas. Claro. Se baila así, el aguayo y eh, la onda, que en Aymara significa coragua. coragua. Con, con, con relación, ¿el color eh, uh -huh. significa algo o, claro. o varía? No sé, al año lo ponen azul, verde... ¿O el color tiene algún significado como tal? Te comento que sí, cambia con los años, pero justamente este traje, eh, la fraternidad lo ha hecho rosado porque ese año celebraba el UNESCO a la lengua a la madre, a las mujeres. Entonces, es por eso que Mira. el color rosado, eh, bueno, está relacionado con las madres y es por eso que la fraternidad ha escogido estos colores para hacer este traje. Qué lindo. Ah, ¿y cómo me me se ve la ondita? Tú. ¿Has hecho, por favor, a la cámara? Es. Mira qué genial. La que avance. ahora. Te claro, te no, te avanza. Te avanza, te avanza. Te Ah. Vamos siguiente. Oh, y ahora miremos también a la, por a este la señorita lado, a por Flores, acá, por favor. 2022, también ella muy guapa, muy elegante, impecable también. Camila Solís, ¿cómo estás? Bienvenida a la primera edición. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me imagino igual contenta y feliz de ya ultimando los detalles de lo que va a ser ya eh, la entrada del gran poder. Claro, como también eh, saben que ya se viene la promesa este domingo, un poco sí. nerviosos. <risa> Sí, pero a ver, cuéntanos, ¿cuántos años bailas tú en la eh, fraternidad? Este también sería mi tercer, tercer año de año. mi fraternidad. ¿Sí? ¿En qué fraternidad? Intocables. ¿Ya qué nos puedes decir de Intocables? Eh, en sí que la familia Intocable bailamos con mucha fe y devoción por el tatita del gran poder. Sí, es sí. el recorrido... El recorrido va a ser muy largo. <risa> Pero vas a ser vos ahí también parte de todo el bloque protagonista, llevando la alegría, la belleza y también invitando a toda la gente para que puedas, para que puedas también eh, y ser parte de, de esta linda experiencia, ¿verdad? Claro, es una muy bonita experiencia uh -huh. que vamos a vivir este tiempo. Tu vestimenta, por favor, si nos puedes, para el resto del país y para nuestra audiencia a nivel internacional, explicarnos en un poquito. sí poquitito. hemos, eh, bueno, se diría que hemos avanzado mucho porque antes las cholitas se vestían, eran las cholas antiguas Ajá. que usaban botas y usaban yeah. diferentes, ¿no? Era diferente Ajá. el estilo que usaban. Ahora ya se implementaron más diseños, como pueden Ajá. ver acá, el la, mantito, ponche, la manta ¿no? que es diferente, antes solamente era, era como más cubierto, pero ahora estamos innovando, nuevas tendencias. Claro, Ahora, sin duda, yo tengo entendido que efectivamente, Lidia, este domingo es el, la promesa, ¿verdad? Pero no todos van a hacer promesa, otros van a hacer el agradecimiento también. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes van a ir en esta oportunidad? ¿Hacer sus promesas o agradecer todo lo que ha pasado? Yo, eh, se podría decir que haría las dos, porque esta oportunidad que me dio el tatita del gran poder, le agradezco mucho y pedirle también por mi salud, por mi familia claro. y por mis estudios. Bueno, ¿qué, se, ¿qué representa esto para las mujeres? Más allá de, de, de, de lo que ustedes van a hacer como mujeres dentro de las fraternidades, también ayuda muchísimo la reivindicación de, de la mujer paseña de poder también expresar a través de su cultura y de que esta tradición muy importante no se pierda a las generaciones como las tuyas. Sí, la verdad yo no quiero que se pierdan, más bien deberíamos difundir tanto Ajá. internacionalmente, que todos conozcan nuestras hermosas danzas que tenemos, nuestra que somos las chalitas baseñas ahora que estoy tan caracterizada, <risa> que conozcan lo bonito de nuestro país. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿cuál es el mensaje que le dan ustedes a la población? Porque también tenemos que hablar claro. de esta fecha que han tergiversado y han malinterpretado, porque mucha gente dice, no, pero es que la fiesta del gran poder se hizo solo para tomar, para beber y así sucesivamente. No, la fiesta del gran poder tiene un significado muy diferente a lo que es el carnaval de Oruro, a lo que es de, lo que es de Copacabana, porque se habla de que es para pedirse, para de la devoción, la promesa, el agradecimiento. No es una fiesta que se haya hecho para las bebidas alcohólicas, para el ¿no? <risa> claro, porque claro. muchos dicen, no, es que esta fiesta se hizo, fue para para agasajar y para tomar. No, tiene su historia y del de por claro. qué se lleva eso Es esto? que nace dentro de este barrio Chejines con la fe al Tatita de Gran Poder. Ese fue el motivo de organizarse y de danzarle al Tata. ¿no? Entonces, esa es la historia. Y ahí empieza la reivindicación histórica de los diferentes estratos sociales que para entonces era discriminada en nuestro país. ¿no? Claro, y para ya para, sí, para un solo sector, solo este sector popular. Uh -huh. Y ahí Gran Poder pasa, cruza... Esa acera de la San Francisco para de al centro y dice, con esto nos vamos a reivindicar. Los cholos vamos a ser parte del centro de la ciudad. Claro. De ser una fiesta de cholos, pasa a ser hoy por hoy a una fiesta de todos. Ahora, ¿quién, como esta belleza, ¿verdad? como la belleza que tenemos a su lado, Oscar, no quiere vestirse de pollera? Claro. ¿no? Es, es se siente visible siendo de pollera Entonces es una fiesta Por eso digo de reivindicación boliviana Claro, y lo que tú decías es muy importante no Deja de ser esta fiesta zonal Por así sí. decirlo Y que transgrede ciertas zonas Donde era prohibido claro. Donde los cholos, entre comillas eh, Puedan ingresar a, Y mucho más con sus tradiciones Con, con, sus, su, costumbres. con sus costumbres no claro. Y que como transgrede hoy, hoy en día podemos ver nosotros también El recorrido que es parte histórico No es a, al azar que se ha escogido esta, este recorrido el que va a tener la fiesta eh, del Señor Jesús del Gran Poder. Pero, querida Lidia, también es un movimiento económico el que sí. se da. Por ejemplo, a ver, una vestimenta así, te voy a preguntar más o menos cuánto es la inversión que tú eh, un tienes que realizar. Una próxima... ya me aquí que me va me variando, ¿no? Mal. Bueno, es variando el diseño que pueda escoger yo. Va desde unos 3 mil bolivianos. Sí. Claro. O sea, aparte de las joyas, claro, el sombrero, joyas, ¿no? el sombrero claro. algunos accesorios que quieras. Eh, Lidia, tú no me vas a dejar mentir, eh, hay eh, una, un significado también en cada uno de los elementos que ustedes llevan, ¿no? El sombrero de la chola paseña, Exacto. El, el, el prendedor, ¿qué se sí. llama? este? este el, el, la, el, el, la, topo, la, el topo. El, yo estoy llevando un bastoncito, es un bastoncito ya. de tiario, ¿no? Ya. Yo soy mujer de pollera. Mientras las mujeres, que como esta hermosa, bella dama, se viste para la fiesta, tiene que tener algo más claro. más llamativo, right. más colorido. Yo no estoy llevando el, el ramillete que tiene ella en el sombrero, porque este ramillete solo se utiliza en las fiestas. Ah, mira. Y, y yo, no como sabía, usted, un no día en una, si una ropa diarias no lo pongo. Ahí está. Entonces, ahí Sí. Ah, Ahí y está con el nombre, personalizado. Ah, ya, ya lo vas personalizando. Claro. Ahora, Lidia, hay, hay, hay que informar a la población, porque ¿qué es, ¿cuál es el significado de la promesa del gran poder? Porque si hablamos, por ejemplo, en Oruro se habla del de último convite, sí. no antes de lo que es el carnaval como tal. Aquí se habla de la promesa de la que amor. se va a llevar a cabo este domingo y que había ya la televisión va a estar presente transmitiendo todo lo que se va a llevar a cabo. Entonces vamos a explicar el significado entre lo que es la promesa y lo que se diferencia, por ejemplo, el carnaval de Oruro. El domingo es muy importante para los folcloristas porque es el momento del encuentro de la fe, de postrarse al tata del poder y prometerle ¿no? que el próximo año nuevamente vamos a retornar o Decirle gracias porque estamos con vida, con salud, mi familia está bien, nos has hecho progresar y aquí estamos para danzarte y rendarte PlayStation. Ese es el objetivo del domingo de la promesa aquí en el Gran Poder. Muchos medios de comunicación, antes solo se cubría la entrada, hoy por hoy cabe su importancia mostrar también la fe que tienen los fraternos de las diferentes fraternidades, que van a mostrarles su promesa al Tatita de Gran poder Podería Villala, obviamente va a reflejar esa promesa. Claro, que eso es claro que, te que es lo más importante. Lidia, eh, en esa misma línea eh, hay una infinidad de historias de las sí. cuales tú conoces. Hemos estado en Avia la Televisión presentando cápsulas informativas y un poquito más enfocadas a este tipo de, de, de momentos que hacen parte de las familias paseñas bolivianas que llegan hasta la ciudad de La Paz para esta promesa y que le tienen tanta fe que efectivamente el Señor Jesús del Gran Poder les cumple. Ajá. No te digo necesito un trabajo, sino les dice quiero, quiero tener estabilidad económica y hacen la promesa y después de un tiempo ellos mismos te dan sí. fe de que les ha cumplido el Señor Jesús del Gran Poder. He escuchado muchos testimonios y una de esas fue estos días cuando visité la casa del preste del Gran Poder de, de la señora Teo, le digo con mucho cariño, y, me, y derramaba... La lágrimas. Tatita me ha dado primero salud y con salud he podido conseguir muchas cosas. No ha sido, no, no le he dicho me entregas esta fecha o este año. Pero me ha dado, dice, ¿no? Me ha Qué dado lindo. y estoy aquí y estoy para agradecerle. Lo hago con tanto amor. Lo tiene ahí en su casa, al Tatita, y realmente esa fe que ella tiene es admirable. Mira, yo le quiero preguntar, por ejemplo, a, a, paya, ¿no? si, la, a la, si, paya, la Paya, ¿no? A la Paya. A la Paya. Patricia Mendoza. ¿Cómo, ¿Cómo nace Patricia el, el, el ingresar a este mundo de las fraternidades, a bailar al, al Tatita? Eh, por invitación, por tradición, por seguir justamente a los papás como nace y obviamente que es lo que te ha cumplido el tatita. Mira, eh, yo te comento que creo que también es algo que se transmite de generación en generación, justamente mi mamá y mi tía, es que cuando eran muy jovencitas antes de casarse incluso, entran a la Llamerada San Andrés, y es así que yo, eh, cuando era muy chiquita a los aproximadamente cuatro años ingreso en el bloque infantil de la Llamerada San Andrés, de ahí oh, bueno he seguido mira. en la Llamerada he sido aguatera de mi mamá, he llevado el <risa> cartel, o sea, empiezas desde abajo ¿no? y ah, mira, así que llegar a ser payas, primero de mi fraternidad y después del gran poder ha sido una experiencia pues inolvidable, realmente es algo que se puede transmitir de generación en generación y te comento que mi tía el año 95 ha sido la primera paya del gran poder de mi fraternidad, o sea es algo que se, se necesita ah, o sea, la tradición de la familia, la belleza de la familia, sí. de la tía, la mamá y aquí la, la sí. hija no Pero, mire es algo interesante porque uno va aprendiendo, o sea eh, vas desde abajo como que ascendiendo para poder llegar a Pai. O sea, no es que solamente se elija por la belleza, sino también por la historia, el trabajo que has realizado uh -huh. durante todas las fraternidades para llegar hasta este punto. Ahora, las promesas te las, ha, las has hecho, eh, te han cumplido. Mira, te comento que sí, como les digo, el tatita es muy, muy, muy milagroso. Yo eh, he tenido la suerte de tener una familia espectacular y siempre he pedido la protección y salud de ellos y es que eso es lo que siempre wow. me cumple. No, eh, Este tiempo nos hemos dado cuenta que nadie tiene la vida comprada, Así entonces es. agradecer por la vida, por estar aquí por la salud de tu familia es algo que siempre le tengo presente al Tata. Muy bien. Pero nosotros seguimos hablando del, del Señor Jesús del Gran Poder porque nuestro canal es el canal oficial y va a transmitir tanto la promesa que es este domingo, por supuesto la entrada el sábado 11 de junio. Pero estamos querida Lidia mm. con nuestra unidad móvil desde la iglesia del Gran Poder. ¿Cómo estás José Miguel? Buenos días nuevamente contigo. Vamos a establecer contacto rápidamente para poder también conversar allá porque ya se vive aquí en La Paz. Ya si tú vas por diferentes zonas de manufactura, la gente está ya como ultimando sí. los detalles en el tema de los trajes, la iglesia también se está remozando para poder recibir a todos los feligreses que van a ser parte y a las fraternidades que sin duda están ahí eh, al pendiente ya en los últimos detalles de lo que será esta actividad muy importante de festividad, de cultura y tradición. ¿Cómo estás José Miguel? Buenos días. Aprendió el micrófono. Creo que no el micrófono Tenemos una pequeña falla, pero lo mismo contigo. mi imagino claro, que la también promesa. es tradición en tu familia y, y has tenido las promesas. ¿Te ha cumplido el Señor Jesús del Gran Poder? Sí, porque mi papá ya baila muchos años en la fraternidad de los Intocables. Ah, no. Se diría que ya son 10 años. Mi mamita wow. también viajaron a Chile. En sí, es mucho eh, para bailar, para el Tata del Gran Poder, es con fe y devoción pedirle a Él de corazón y Él te cumple. Bueno, ya estamos viendo que está cumpliendo las eh, promesas. Bueno, sí. ustedes están cumpliendo con la promesa de bailar y obviamente Él les está haciendo eh, es, recíproco, obviamente cumpliéndole todo aquello los pedidos. Ahora sí creo que ya estamos con nuestro sí. Neamóvil, móvil, ¿verdad? Querido José, nuevamente estamos contigo esta vez. Queremos que por favor nos comentes cómo es ya y cómo se vive la algarabía y por supuesto esta alegría de poder ser parte de esta actividad de esta festividad muy importante para los paseños y que sin duda ha salido de la sede de gobierno, también los de los nueve departamentos vienen a bailar y a rendirle fe y devoción al Tata del Gran Poder. ¿Cómo estás, José Miguel? Así es, Oscar, eh, como tú lo mencionabas, eh, bueno, ya los preparativos se van iniciando también acá en la calle Gallardo de eh, la zona del Gran Poder donde básicamente estamos acá en frontis de lo que es la iglesia eh, del de Señor Jesús del Gran Poder. Este templo que ha sido bueno declarado también Patrimonio Cultural de la Nación mediante una ley número 3124 de fecha 4 de agosto del 2005, donde también ya forma parte de este patrimonio cultural que ha sido denominado por la UNESCO y, y obviamente todos los eh, danzarines, feligreses, llegan a hacer su paso por este lugar donde el, el Señor Jesús del Gran Poder este domingo estará presente acá en el frontis de la iglesia, ya esperando la llegada de todas las fraternidades. Estamos hablando de más de 70 mil danzarines que estarán haciendo su paso por esta calle este domingo, haciendo esa promesa de llegar el siguiente fin de semana a los pies del señor Jesús del Gran Poder y mencionarte también que en la calle Gallardo, obviamente los trabajos ya se han dado inicio, por ejemplo, podemos observar que las calles, por ejemplo, las ceras están realizando algunas refacciones, esto no solamente por la alcaldía, sino también los mismos ciudadanos que tienen sus viviendas en alrededores de esta eh, calle tan tradicional Están realizando bueno estos trabajos De mejora Para que obviamente se puedan Recibir tanto a los diferentes Danzarines Y también mencionarte que la alcaldía al día, El día de ayer ha procedido Con el bachado por ejemplo De algunos eh, lugares Por ejemplo como este Que existían huecos enormes Los cuales los danzarines Cuando, cuando han realizado Sus denominadas eh, bueno, eh, pasos de, de ensayo han tenido bueno, algunos conflictos que han hecho conocer esta queja a la alcaldía Y es por ello que también se ha realizado este tipo de bachados Por otra parte también mencionarte un poquito más abajo de acá de la calle Gallardo También se han realizado algunas mejoras en las aceras para que no existan huecos Ya que bueno también son puntos de circulación para la eh, gente que va a realizar en este lugar y obviamente, como te lo mencionaba, hay diferentes bachados, como podemos observar, en las calles, porque es esta la vía principal en la cual los danzarines estarán haciendo su paso para llegar hasta los pies del Señor Jesús del Gran Poder. Y obviamente, había ya la televisión estará presente en esta festividad de todos los paseños y nosotros estaremos transmitiendo este domingo desde esta misma calle, desde La Gallardo, estaremos mostrando todo el paso de estos más de 70 mil danzarines que estarán demostrando esos trajes de gala, esos trajes, eh, bueno, de las también damas cholitas que estarán presentes mostrando esa, ese gran colorido que refleja esta gran fiesta de los paseños, como es el Gran Poder. Y también hablamos más de 7.000, 8.000 músicos que estarán presentes también deleitando con todas sus melodías esta importante festividad declarada patrimonio por la UNESCO. Esta es la información que nosotros tenemos a esta hora de la mañana. VIX de la calle Gallardo Oscar. Más de 70.000 bailarines. Estaremos con más de 8.000 músicos que estarán con las composiciones y músicas tradicionales del occidente del país. Y aquí, como había ya la televisión, más de 80 personas que estarán entre profesionales, técnicos, operación y todo el equipo de la familia de nuestro canal que estará en diferentes puntos en el recorrido para llevarle a detalle. En Señal HD, por supuesto, la festividad del gran poder. Así es. Y hablando acerca del recorrido, por favor, vamos a mostrarle más o menos... ¿Cuál va a ser el recorrido de la festividad del Gran Poder, donde Avia ya la estará presente desde los diferentes puntos para llevarle la transmisión totalmente en vivo? A ver si por favor, Lidia, tú que conoces muy bien la zona, aquí tenemos, eh, a ver, va a arrancar justamente sí. la Juan Granier, esquina Antonio Quijarro, sí. ex parque Benur, ben Benur ahí sí. inicia como tal, empieza el recorrido. Y vamos ahí haciéndolo lo que es la Max Paredes, Avenida Buenos Aires, la Vicente Ochoa, la Antonio Gallardo, la Zagárnaga, la Avenida Illampu y finaliza en la Plaza Eguino, ¿verdad? Sí, ese, ese es el recorrido para la, promesa, para la promesa, para la, para la promesa, porque para la entrada va a ser eh, mucho más largo, no porque esto ya entra al centro de la, de la ciudad en la, en la entrada. Porque este solo es hasta Leguín. O sea, sería más. En está, cambio, más para secante. la entrada se habla bien. de 8 kilómetros, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Exactamente. Mirá, ella sabe muy claro. bien. Pero, <risa> no, no, ¿cuántos están, años bailando también? Años que bailan las la chicas, pues. <risa> <risa> <risa> me busiquita, por favor. ¿Y, que y no, es contigo, no, ¿Y te ha bailado alguna vez? En la yo, fiesta bailado, fiesta ¿no? yo he bailado. Yo he bailado la bonenada. Ah, mirá. Ah Ay, yo dije es que solo baila en la boca de la gente, pero ah, había baila morenada. Yo creo qué que bien. el otro año voy a bailar. Digo, tengo, tengo por ahí. Eh, sí, claro que sí. Si no transmito para Yala el otro año, bailo. Pero se puede sí. hacer cambios de turno, es lo que yo claro. hacía cuando transmitía. O si sea, yeah. me tocaba por la tarde, o sea, yo cambiaba mi turno si mi fraternidad entraba en la tarde. Es lo que pasa también a no, compañeros que bailan, bailan también. En, en, en, <risas> querida Lidia, en mi familia bailan en los catedráticos, les mando Ay, un gran saludo al Jorge Surucachi. Así ah. que voy a estar ahí presente igual, pero no sé bailar un poquito como soy del Oriente Doliano, pero me encantan todas las tradiciones pero y las danzas del Occidente. ¿Se bueno, da, ¿se da cuenta ustedes, compañeros, que esta festividad trasciende Lidia. a todos? Es una fiesta de integración a nivel nacional. Claro. ¿Y por qué no decirlo a nivel internacional? Bueno, mucho bla, bla, mucho bla, bla. Sí, muy bonitas ellas, <risa> simpáticas, impecables. Pero hay que ver si es verdad que saben bailar. Porque modelos... ¿Cómo, cómo dice ¿Sabe si qué? Yo conozco un montón con de modelos que vienen con su traje solo para... Y las haces bailar no y sabe. se aplazan. Así que, por favor, Bailaba todos. A, ella, a Nico, que nos ponga musiquita, por favor, nos vamos a ir a la pausa. Y recuerde que este fin de semana... Avia Ayala va a estar transmitiendo la promesa del Jesús desde el gran poder. Así que quiero agradecerles, señoritas, por estar presentes. Lidia, gracias, ya chicas. estaremos nosotros gracias. hablando este fin de semana. Sí. A la pausa, pero bailando. Todo, me claro, parece. Que suene la música, ¿Que entonces. Que suene la música el ¿Eh? <risa> gran poder. Transmisión en vivo y en directo de Avia Ayala, televisión La Promesa este domingo y la entrada el sábado 12. Música maestro.